Bueno, muchas gracias. Muy Faltaría obrigado. un micrófono. Si es que hay ¿Necesitaríamos de para... más un, un micrófono? Sí. Sí. Muchas gracias. Muy bueno, gracias. buenos días a todos. Día a todos. Ante todo, Hoy agradecer a, nada, a LACNIC agradecer por este espacio y por supuesto y por felicitar este por, los por los 20 años de vida. Esta sesión, eh, Esta sesión eh, vamos a hacerla va lo más interactiva ser posible. y la audiencia no no se duerme y la mantenemos bien despierta. Les confieso que los temas de interconexión siempre han sido mi debilidad, por lo que la verdad es que conducir este panel para mí es más que un privilegio, tenemos aquí con nosotros, tal como nos han presentado en su mayoría, son puntos de intercambio de tráfico, y en realidad aquí tenemos una representación, no pueden subir todos los IXP que tenemos aquí presentes, pero no quiero olvidarme de nadie, por lo tanto, les pediría como Entonces, para empezar hacer para gimnasia, a hacer, si hacer un poco de gimnasia, si se pueden poner de, de pie si los, de los pie, puntos de intercambio de tráfico que tenemos en la sala y aquí, aquí también en el escenario, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de, de gimnasia. Voy a pedir ahora si se pueden poner de pie aquellas organizaciones o redes o empresas y SPs que estén conectados a puntos de intercambio de tráfico. Muy bien. Julio José, un punto de troca de tráfico. <risos> Julie, um de troca de Voy a pedir ahora si se ponen é, de pie aquellas personas que están basadas en países donde existen puntos de intercambio de tráfico voy a pedir ahora que se pongan de pie aquellas personas que pertenecen a organizaciones que colaboran con los puntos de intercambio de tráfico de una manera u otra, directa o indirecta caso de Internet Society, de LACNIC de ICANN de Ripe de LACTLD, bueno los SLTLD están en otra sala en este momento todas aquellas organizaciones que colaboran ese es nuestro ecosistema todos ustedes de alguna manera Participan directa, forma, participan directa o indirectamente de los puntos de intercambio puntos de, tráfico. De, de tráfico. Entonces, ¿no? bueno, un agradecimiento, a todos, agradecimiento a, a todos ustedes. Tenemos una canción en Argentina que una de sus letras dice, Argentina aunque no lo veamos el sol siempre está. está. No, y aunque no, no se, lo veamos, no sol siempre, siempre Son ahí. parte aunque de la infraestructura no crítica de Internet, son parte fundamental. Hacemos el Internet día a día. En la pandemia el tráfico de Internet en algunos casos se incrementado de un día para el otro por los lockouts en el orden del 35 o 40%. Los puntos de intercambio de tráfico han podido soportar esa y satisfacer esa demanda. ¿Por qué? Porque estaba, siempre tienen previsto temas de escalabilidad, de flexibilidad, de resiliencia. Son parte crítica, de nuevo, de la infraestructura de Internet. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por apoyarnos en estamos día Pueden sentarse. el nombre del panel se llama 10 años creando interconexiones para nosotros las interconexiones no son solo físicas, vimos, hemos visto recién cómo se compone el ecosistema las interconexiones son de todo tipo, son humanas, son físicas son lógicas, son lógicas, son digitales no no estamos solos No estamos solos aquí estamos aquí para conmemorar los 10 años de nuestra asociación, de la TX y ahí va la primera pregunta, Me dice que va a ser una sesión interactiva, el primero que responde, ya que hay, hay alguna preparado por ahí, ¿qué es la TX? ¿Alguien podrá decir que, que es la TX? Okay, ahí Aquí tenemos responder? uno. Sí. Aquí los panelistas aquí van a ir haciendo preguntas así que levanten la mano pregunta, rápido, entonces, ahí contesten, contesten rápido, esto rápido, tiene que, que, rápido, ser rápido, que ser un ida de vuelta fluido. A ver. Hola. Es Hola. es Latinoamérica y la muy bien. Pero, es la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico de América Latina y Caribe que en, en inglés ¿no? está muy bien. Sería interesante, interesante también tener el español, Excelente. Ahí sí podemos hacer no. Sé que hoy comenzamos con esta, esta historia en realidad historia eh, no comienza hace 10 años, ¿no? Para entender por qué estamos aquí. es importante repasar cuáles son los antecedentes. Milton ha sido un... Un jugador, 2004, un actor, actor clave Chave en todo sus eh, inicios y antes del comienzo. Inicio como, como inicio es que ¿Cómo es que ha sido? Como es que buenos días a todos. Bom, eh, a todos. Yo tengo un no, papel, no, papel no, muito muy importante, importante que, me que me invitaron y también me, invitaron me, invitaron me invitaron para poder hacer en lo lo la clínica, que, click, que exactamente, exactamente ser un moderador en NAPLA. Do NAPLA e depois, e depois é, fórum, de fórum de interconexão, interconexão regional, regional. É, estive, estive, estive presente nesse cargo, cargo desde, 2009 desde 2009 até 2012, até 2012. E, nesse e, período, 2012. e nesse período é, procuramos, procuramos mostrar, mostrar as dificuldades da região de então no câmbio do nome Nápoles para, para o fórum de interconexão regional se deu através de uma apresentação que, que, que no, caso, e no caso, lá o Roque, Roque Adriano e também, e também é, Raul Itveria, fizeram em relação, relação ao, ao, problema ao problema de CHUI. De Chui. Dizer, temos dizer, o, temos Chui o CHUI na parte brasileira e o e na, na parte uruguaia. E aí, e aí no tráfego o tráfego para poder, pra poder uma, persona uma pessoa de, de, um, de um lado, de um do, lado país, do país se, se Conversar com, com uma pessoa, pessoa de outro lado, de outro lado do, país do país, que está a poucos metros, a poucos metros de distância, de tinha que, fazer, que um fazer um caminho que ia, que ia até Estados Unidos, Unidos e depois... Voltava, voltava dizer, que do, dizer, do Brasil, Brasil e os Estados Unidos, dos Estados Unidos e o Uruguai, e as pessoas, e as pessoas que conversavam se conversavam com esse caminho, com esse caminho distante. distante. Então, então, mostrava esse, esse problema, problema de, interconexão de interconexão que já, que já existia. É, também, é, também, né, né que, é, que é, durante, durante esse período, período é, aí, tivemos alguns trabalhos muito interessantes aí, interessantes sobre, aí sobre latência. latência. É, teve teve, teve, teve, teve umas medições de latência, de latência que, que, que no caso aí, é, aí na é, época lá foi José, José, José, José Miguel Guzman que acabou propondo medir de latência, de latência entre os diversos, diversos países. países, isso também, isso também comprovou com que a latência estava muito alta, alta. então então, então, então, então são problemas reportados na em região Ricardo Patara também fez um estudo usando BGP, BGP mostrando, mostrando como é que estava a conectividade, a, conectividade, né? Que a troca BGP, BGP entre, entre os, diversos, diversos os diversos sistemas autônomos que, que compunham os países. os países. E dentro, e dentro de, de, e dentro, dos de dos e dentro dos países, você tinha, você tinha situações que as empresas não trocavam, não trocavam tráfego dentro dos seus, dentro dos seus países, países e tinham que, que ir para fora, fora para poder cambiar o tráfego. Então, teve teve, teve, teve, tudo, teve todo esse período, esse período aí. aí e assim, assim é, é, é importante, importante também que nesse período aí nesse período também aí, já, já se já, se, já se mostrava a importância, de importância das CDMs já já, já, já já havia a necessidade é, de, se de se cadastrar no Pirenbyt no em tivemos, tivemos eventos aí que, que mostravam isso, isso. E assim, e assim, né, pessoa, né pessoal? Teve, teve muitos, atores muitos atores que ajudaram a mostrar, a mostrar os, problemas os problemas que temos aqui na região. Aqui na região. Eu queria perguntar para vocês: quantos de, quantos de vocês conhecem, conhecem o, que que o que é EuroAiex? Euro levantem, levantem a mão. A mão. Então, então, é para aqueles, é para aqueles que, que não sabem, sabem EuroAiex. Euro É, Europeio, Internet, Internet, Exchange, Exchange, é a Internet Exchange Associação é a Associação dos Operadores, dos Operadores de Ponto de Troca de Tráfico Europeu, Europeu. É uma associação, é uma associação fundada, fundada em 2001. 2001. Por que que eu que estou, estou citando eles? eles? Porque, Porque durante, durante todo esse meu esse período, período aí, aí, desses eventos aí, desses aí, eventos aí eles estiveram presentes, reportando, reportando como é que estava a Europa, a, a Europa na, na, nesse, que nesse quesito de ponto de troca de tráfico. E, e é, Sérgio, Sérgio Adolfi que, que, que fez a maioria dessas, a maioria dessas apresentações, apresentações é, é, digamos, convidou, convidou a nós, né, a nós que, né, que, né, que, que, que estávamos operando o ponto de troca ponto de tráfico de, de, de Brasil, de Brasil a, a, conhecer a conhecer como é que era o funcionamento, era o funcionamento da, Associação da Associação Europeia de Ponto de, ponto de, ponto de Troca de Tráfego. De tráfego. E, e, e, e, assim, e assim, foi assim, muito interessante, porque... A gente, a gente viu que que existia, que existia, existia uma, sinceridade, uma sinceridade, uma troca de uma troca informação, de informação é, muito, é, muito sincera entre, e entre todos os participantes, participantes, isso ajudava a comunidade europeia a crescer. crescer. E, e, e assim, tinha, assim, muitas, tinha muitas vantagens, vantagens. Que, e começo, no começo eu achava assim, eu achava falava assim, falava assim, que falava falava assim que poxa, uma associação, associação e... e e essas, e essas ideias, ideias foram, um pouco, foram um pouco a pouco sendo, sendo colocadas, colocadas aqui na, América, na Latina. América Latina. Isso foi muito Isso foi importante, importante para a criação dessa nossa, da, dessa nossa associação, porque, porque é, é importante essa troca, é, de é, troca de experiência entre os operadores, e os operadores de, de ponto de troca de, de tráfego. Quais são os Quais equipamentos, são os equipamentos que, eles utilizam, que eles utilizam, como é que são, feito, são feitos as implementações. Nessas experiências aí, o NIC... A minha, a minha equipe teve a oportunidade, teve oportunidade de, fazer de fazer um treinamento... Um treinamento. Hands -on. Então, então, é, é muito é importante, essa, importante essa, troca essa troca de experiência. E nós, aqui, e nós, aqui, no, Brasil, aqui no Brasil, também ajudamos outros, ajudamos outros pontos de troca de tráfego a, a, a fazerem esse, fazer esse treinamento. Então, então é só para citar, citar um pouquinho esse esse momento em que, que a, gente a gente teve antes da criação. Milton, Milton a, aproveitar, para, aproveitar para, ser, para fazer esse reconhecimento. a aproveitar para e fazer Ix, o reconhecimento a e, Sérgio en esos primeros años, EuroX eh, estaba activamente buscando estaba eh, socios adicionales por el resto del mundo, tenía un plan para, para globalizar la organización, para uh, para, y, y justamente hablando para con Serge, uh, veíamos que era, con ahí, gente, que era mucho más útil que estuvieran asociados, que en, la asociados en la región, y ahí en esas conversaciones surgió y casi simultáneamente, surgió simultáneamente la, posibilidad la posibilidad de crear una asociación crear una para la región, y Serge inmediatamente pensó en una Federación. Iba a preguntar que si, si alguien sabía que era IXF, pero bueno, es bastante obvio el nombre. Surgió medio en paralelo la creación de la asociación en la región con la creación de una federación de asociaciones que, eh, en, en la que la IX participa muy activamente, donde se coordinan a nivel global todas estas eh, discusiones y problemas. problemas. Y ahí, esos primeros años de, de la organización, eh, fueron con, con mucho apoyo de organizaciones de, de la y de las de, de organizaciones que veíamos que era muy importante la colaboración entre IE y eh, pero que éramos los que hacíamos todo los, el esfuerzo para que se reunieran, para que discutieran cada vez que estaban juntos en una sala eh, eran súper fructíferas las reuniones eh, pero llevó muchos años eh, esa creación de, de comunidad de, de IE eh, creo que el, el hito más importante en la organización fue cuando organización se incorporó Gabriel, con, que con logró eso, eh, con, hacer con que eso hacer que fuera una organización sostenible. Una organización y, y, eh, desde ese momento el crecimiento fue claro, ¿no? ese momento, hasta el, el año 2014, el año 2014, 2014 habrá sido, o sea desde el... Eh, 2012-2014, esos dos, 2014, dos primeros 2014, años, eh, fueron muchas este es reuniones coincidentes primero, con la con la primera reunión de la XX, XX, XX, de cada año. Eh, de XX, de cada año. Eh, se fueron sumando cada, y cada vez más IXP y la prioridad de esos primeros años era la, la, la colaboración. Eh, Llevaban problemas como en el, el caso de las CDNs o problemáticas que eh, eran comunes para acordar, discutir y posiciones y no tanto la promoción. gracias a esta nueva etapa de... Eh, la, la ayuda y la colaboración con nuevos puntos de intercambio, eh, creo que es uno de los puntos más, más importantes. Así que además, es una invitación a los quienes están en ciudades donde todavía no hay puntos de intercambio de tráfico, quienes están interesados en, en, en crear uno, que se acerquen a la, a la asociación buscando eh, colaboración. Muchas gracias. Eh, Activamente ha participado activamente, muchísimo, Cristian este, Milton, Christian, Ariel Greiser Milton, no está presente con nosotros, el aquí. presidente Hoy, de la no muchos y muchos otros, que otros se actores que ya han nombrado en lo que ya, ha sido la etapa eh, fundacional. Eh, cristian comentaba eh, un año, una fecha, 2014, 2014 2015, 2015, 2016, 2016 intentamos darle un giro dar a la organización. ya teníamos la organización, algunos miembros. Eh, ya y, queríamos a a fase, y queríamos pasar a una segunda fase, pero necesitábamos ayuda, necesitábamos encontrar esa, encontrar esa colaboración, esa colaboración esas, crear sinergias con otras organizaciones que, estaban, organizaciones que, estaban, organizaciones que tenían objetivos similares que tenían en cuanto a los puntos de intercambio de, de tráfico, pero las agendas se manejaban de manera independiente por cada organización, independiente por organización, por qué, organización, por qué, organización. ¿Por qué no nos juntamos, Aunamos esfuerzos y tiempos de, de, de un objetivo común. Y ahí y es donde donde LACNI, Internet Society y LACIX comienzan Internet a trabajar juntos. Guillermo, me gustaría preguntarte juntos. cómo fue esa etapa. Ha sido también clave en ese rol fue de, de, de esa fase que comienza de en, en de de nueva fase de Sí, bueno, eh, un poco como, como estaban comentando, bueno, como referido, eh, nosotros ya veníamos nos haciendo, ya cosas juntas, haciendo cosas juntas, las distintas organizaciones, previo al 2018, que fue cuando firmamos un acuerdo. Eh, antes de eso ya veníamos haciendo actividades. Lo que pasa es que por ahí esas actividades no las hacíamos de una manera orgánica y coordinada, no y entonces faltaba un poco ordenada, de formalización. No faltaba, no eh, pero hacíamos, por ejemplo, no, talleres digamos, técnicos para los ITPs. Eh, también se da una cuestión de que era más en, a demanda más de, de un ITP o porque nos parecía importante en algún lugar hacer un hacer taller un técnico o algo, técnico y, no, local, y, no, y no estaba formalizado no tampoco el marco de apoyo. ¿no? Y empezamos... De eh, de apoyo a ver también que teníamos que coordinarnos mejor para no hacer lo mejor eh, cada organización, sino complementarnos. Y entonces ahí eh, una cosa que empezamos a hacer fue a tener llamadas más periódicas entre organizaciones. Eh, bueno, Gabriel, que le gustan las Gabriel, planillitas, que una planillita con, con, una con la información con de los IXP, íbamos completando a con la información de, que, de que teníamos de cada país, y los IXP que se se iban y apareciendo, y los, los, proyectos, los proyectos, porque a medida que nos enterábamos que nosotros en nos, eh, eh, las distintas organizaciones, diferentes organizaciones tenemos las distintas comunidades, y bueno, íbamos a que así es que llegamos a ese acuerdo que decidimos formalizar en 2018, un poco también para que 2018, eh, eso marcara que cada organización, que cada organización se encargara de determinadas, de determinadas cosas, en que en las cosas que era más fuerte, era por ejemplo sólida, esta cuestión que digo de la falta ejemplo, de formalización, falta de formalización y, y de que los planes de apoyo fueran de más hechos de, de orgánica, forma orgánica eh, eso fue un rol orgánica, que la nos aportó. Esa fue una que la nos ha eh, y, y bueno, y, y ahí empezamos y eh, ya a trabajar, ya una a trabajar con una, una agenda eh, donde marcamos determinadas tareas que nos parecían importantes en ese momento que se fueron agregando. ¿no? Fueron se eh, así de ese modo, bueno, la forma, más que nada se enfocó en la parte técnica, de la, en la de la parte técnica de las interconexiones. Eh, de las interconexiones. Eh, y nosotros, nosotros eh, somos, vemos... Y nos, eh, ¿Por qué, digamos, el qué nos, interesa bueno, nos interesa apoyar los IXP? Bueno, nosotros tratamos de buscar que la Internet sea resiliente, y estable. Sea resiliente y estable. Nos parece eh, que, que apoyando los y IXP, que, que, si que son por donde pasa Ixp, por donde buena parte del tráfico, de tráfico de Internet de, de, cada, Internet, de, cada, de país. cada país, bueno, si hacemos si que esos IXP sean xp sólidos, que sean y adopten se las mejores prácticas de Internet, por ejemplo, las por exemplo, a de adoção de pv6, de melhores práticas eh, de roteamento, você quer acrescentar alguma coisa, Cristian? Agregar que yo eh, comentaba al comienzo que las organizaciones habíamos apoyado mucho a, a la creación, pero en realidad lo hacemos porque es súper útil para estas cosas que contaba Guillermo. En el caso de ISOP, eh, para nosotros es el, el canal más importante para promover manners. Es no sé si ¿alguien sabe qué es Manners? Si un premio, por decir que es Manners, no lo digo yo. Nadie sabe qué es Manners. Ninguém sabe que es Manners. Estamos, estamos ¿A, mal, quién Wesley? A, Wesley. a ver Sí. Ah, Wesley. Wesley Ahí está salado del micrófono. ¿Qué es Manners? ¿Qué es Manners? MANERS é um conjunto de regras de segurança implementado por operadores que visa trazer mais segurança nas trocas de tráfego tanto entre os operadores e associações BGP, mas também com os participantes do ponto de troca de tráfego. Muito bem. É um exemplo da utilidade que tem para nós a organização de buenas prácticas Claro, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la seguridad y estabilidad de internet, las mejores prácticas, por ejemplo, la adopción de RPKI, también vamos a preguntar quién sabe qué quiere decir RPKI, para qué sirve, alguno tiene que Vayan al micrófono, ahí, ahí, ahí, que estuviste ayer en el tutorial, por favor, pasa el micrófono y decir que es RPKI. Decir el de, de, de nombre y organización, Fale así nome, y organización se contactan y después el... contactan a sí. usted para le entregar el presente. ¿Sí? Bom dia, Joana Castro de Columbus Olá. Network, Colômbia. RPKI permite garantir um que o anúncio dos, dos, prefixos, dos prefixos para a internet estejam de, de acordo com o sistema autônomo, o sistema autônomo de origem e evitar inconvenientes, por inconvenientes por pelo sequestro de prefixos ao de forma errada, que pode ser com más intenções ou não intencionado. A trabajar bueno a bien, creo internet. que para algo sirvió el tutorial. <risos> Gracias. Tutorial. Eh, bueno, eh, más allá de eso, Por también un um rol importante, no que, vemos importante no es, es que vemos en el no tema xix. de de los grupos, los grupos eh, de, operadores de operadores que se juntan, que se juntan y, a lo que, que, como y, como decía Cristian, nosotros podemos llegar decía, con eh, nuestros mensajes, las capacitaciones y, la, y, mensajes, y difundir lo que queremos, ¿no? Pero la, colaboración, la colaboración está que queremos, entre colaboración los que queremos, operadores y que, que puedan definir y acciones, y para que definir, bueno, puedan identificar los problemas de la Internet local, de de Internet, local y ver maneras de resolverlos también es algo que... Aquí es. Para nós. Exactamente, y nombraste sí, los grupos grupos, grupos, grupos de personas, grupos de operadores. De operadores. Bueno, la QX ha conformado un grupo, un grupo de técnicos, tenemos, tenemos más de 70 participantes, participantes. Técnicos, técnicos de perfil técnico que operan técnicos, los puntos de intercambio de, de, intercambio de, de tráfico, tráfico y Mauricio es quien lidera ese grupo. Lidera ese grupo. Guillermo comentaba respecto Guillermo de la colaboración entre las organizaciones. las organizaciones, Mauricio, desde el grupo Mauricio técnico y desde la parte técnica, o desde una perspectiva técnica, ¿cómo cristaliza eso? ¿Cuál ha sido el impacto de este esquema de colaboración entre organizaciones en pos de un beneficio para los puntos de intercambio de tráfico? Bueno, justamente ha sido una experiencia sumamente interesante porque se ha llevado a la práctica esta colaboración entre las tres organizaciones. A mí en lo particular me llama mucho la atención que a la hora de colaborar las tres organizaciones, se ha formulado un plan de apoyo ¿Qué es este plan de apoyo. Básicamente es una manera de dar de forma estructurada asistencia a los diferentes puntos de intercambio de trabajo. Ha sido muy interesante porque de manera directa, práctica, se directa ha podido ir abarcando práctica, aspectos como que, como comentaba Cristian como comentaba Guillermo, son comentaba, indispensables para las diferentes asociaciones. Eh, diferentes una, un ejemplo de eso son las mejores prácticas con humanas, ejemplo, eh, la, el despliegue más también más tipo de IPv6 y 6, cómo se ha hecho en y vez de, pensar en, de pensar en desplegar nada más plataformas y simplemente eh, poner más herramientas más en el DXP la existe, manera en la que se han formulado estos proyectos, proyectos es a la inversa, los los cuáles son las mejores prácticas contrario? que queremos implementar y que éstas sean el corazón de, implementar de implementar las diferentes acciones o de las diferentes, plataformas, diferentes de plataformas capacitaciones plataformas que, plataformas que se vayan a dar por ejemplo en el caso de Males, hay un programa específico que es para puntos de intercambio de tráfico entonces desde el corazón de este proyectos dentro del plan de apoyo se, plan se formulan de tal manera que al final del proceso los puntos de intercambio de tráfico queden ya registrados en un programa como este. En el caso de IP versión 6, que todas las plataformas que se vayan a desplegar sean compatibles y que promuevan que los diferentes miembros de los puntos de intercambio de tráfico puedan también intercambiar eh, su tráfico, valga la redundancia, en IP versión 6. Entonces, es un plan que se basa en diferentes áreas, se basa en las áreas, por ejemplo, de implementación de plataformas como comentábamos, mejores prácticas aparte de capacitación y también se da apoyo en algunas ocasiones por ejemplo con equipamiento cuando esto es necesario para, para poder desarrollar este tipo de plataformas una de las grandes ventajas de poder eh, de manera coordinada dar este apoyo práctico a los puntos de intercambio de tráfico es que también vamos estandarizando la manera en la que estas mejores prácticas se van aplicando y eh, vamos creando por decirlo así una línea base de que es lo mínimo que deberían de tener los diferentes puntos de intercambio de tráfico que son los componentes clave para poder dar una operación segura, una operación resiliente para que estén mejor capacitados también para poder atender las necesidades, en este caso de los diferentes miembros y de su comunidad eh, de forma local. También estos procesos de apoyo han facilitado que los puntos de intercambio de tráfico ingresen más fácilmente a diferentes iniciativas a nivel internacional. Hay una de ellas que apoyamos directamente, que es la base de datos de IXPs IXPDB. Este es un proyecto de la Federación de IXPs que lo que hace es dar visibilidad a qué es lo que está pasando en los puntos de intercambio de tráfico, donde cada IXP es la fuente original de la información. Y esto es sumamente importante porque de esa manera pueden, incluso de manera automatizada, estar publicando quiénes son sus miembros, cuál es su tráfico y mucha otra información que les sirve de mucho a la comunidad. Entonces, estos proyectos ayudan a automatizar, por ejemplo, la carga de este tipo de información, también a desplegar eh, algunos... Otros servicios que son importantes para los puntos de intercambio de tráfico, que son servicios de valor agregado y, y que también les da fortaleza. Les, les ayuda a estar cada vez más sólidos. Por ejemplo, en el caso del la hay algunos servicios como el colector de rutas, como eh, tener una copia de la parte de DNS de los registros eh, de los reversos. Entonces este tipo de servicios dentro del plan de apoyo también se están desplegando cada vez más en los diferentes puntos de intercambio de tráfico pero no solo, de nuevo queremos que los Obviamente puntos de intercambio que de, tráfico cosas, de tráfico tengan más cosas, tengan más sistemas, queremos que estén sistemas, mejor capacitados. Que estén más y dentro de este plan también de hay un componente, plan, muy, importante un componente muy importante que es el de la transferencia, que de, que transferencia de, conocimiento. de conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente hacemos buscando que en todos, todos, que todos los procesos se desarrollen procesos, capacidades, se, se locales se, se capacidades locales dentro del personal y dentro de los miembros que están también participando en el punto de intercambio de tráfico. Estos son procesos bastante personalizados que ayudan a que cada vez no solo tengan más más conocimiento, sino que también después funcionen como un, eje, un efecto catalizador de las cosas que se están haciendo. Con programas como Manes, que veníamos conversando, si ya el punto de intercambio de tráfico eh, es parte de este programa, si sus miembros en este caso están capacitados, parte del, del, del staff del punto de intercambio de tráfico, ¿qué es lo que va a hacer? Catalizar para que puedan sus propios miembros también eh, desarrollar este tipo de capacidades y incluirse en los programas de operadores. Y al final, todo esto... Que que estamos haciendo con, con este programa lo que busca es poder ser, por decirlo así, un acelerador de los puntos de intercambio de tráfico. El que puedan en la menor cantidad de tiempo posible llevar la mayor cantidad de beneficios de mejores prácticas a sus comunidades y a partir de ahí poder continuar teniendo un impacto importante en ello. Y como último detalle, si podemos pensar en algunos números hasta donde hemos podido llegar que este es solo el inicio, esperamos poder hacer mucho más con esto, a la fecha eh, se ha podido beneficiar de este programa 12 y, y XP en 12 países. Se han podido dar más de 150 horas de capacitación personalizada en las diferentes plataformas y se han desplegado más de 50 eh, servidores o servicios dentro de estos puntos de intercambio de datos. Entonces ya se está teniendo un muy buen impacto y esperamos que siga creciendo. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Y de todo este gran menú de opciones eh, que Mauricio. Nos pone sobre la mesa. Pablo, a ti te ha tocado lidiar de alguna manera con una transición en la gestión de, de Internet en Panamá. Y qué de todo este menú a la carta has podido aprovechar para elevar el punto de intercambio de tráfico. en, en Panamá? Bueno, eh, buenas, buenas, buenos días a todos. Eh, gracias, Gabriel. El menú completo. El menú completo. Creo que soy fiel, el, el IX es fiel reflejo de toda esa capacitación, todo ese apoyo que nos han dado las organizaciones. Eh, a pesar de ser un un XP que también está aniversario este año cumple 25 años también. Eh, en el momento de la pandemia, el directorio se dio cuenta que había que fortalecer eh, el X, buscar alternativas para mejorar la conectividad local eh, y que mejor hacerlo que a través del iX y la asociación don, con, ya, con la iX con aquí, X, el apoyo del ACNI, el apoyo de, Internet, de LACNIC, Internet Society y el capítulo de, de Panamá de también. Nos dio las herramientas, conocimiento, apoyo técnico para eh, lograr implementar todas estas herramientas. Desde participar en manera, eh, somos IPv6 100%, tenemos validación RPKI, contamos con servidores, eh, colectores de ruta, todas estas cosas que al finalizar el año 2020 no teníamos. 18 meses después pasamos de ser un, un equipo de Pasar mero tráfico a tener CDNs, ganarnos la confianza de los participantes en seguir apoyando la organización en todo lo que se proponía a través del directorio y de la, y la administración del punto de intercambio. Eh, mejoramos nuestras capacidades técnicas. Eh, Mauricio no me, no me dejará mentir, eh, no tenía. Casi nada de conocimiento de lo que lo que implicaba un X y el proceso de acelerado que, que nos dio la organización, nos, nos permitió pasar en 18 meses a ser una organización ya fortalecida administrativamente y técnicamente hablando. Eh, así que ha sido un, un proceso muy interesante. El, el equipo técnico. Eh, técnica, en el que Mauricio y, no, y Gabriel nos Mauricio, apoyan Gabriel, la Mauricio comunidad que, de, eh, de socios eh, de eh, nosotros somos Gabriel, una organización, una organización de, amigos, de amigos, levantamos el teléfono amigos, así yo lo he hecho, necesito ayuda de alguien porque algo no ajuda. sé Levanto, levantamos el teléfono eh, llamamos então, a Carlos, Carlos, él nos contesta, eh, nos da la respuesta, como lo hace como sugiere que lo hagamos y eso es lo que ha generado este entorno de amistad, cooperación colaboración que ha tornado a al, al punto de intercambio de tráfico en interés nacional, que antes no lo tenía. Hoy en día ha pasado de ser un mero punto donde pasaba tráfico a algo de interés nacional. Eh, y eso ha sido muy relevante para nosotros gracias gracias a esta, a esta colaboración y principalmente a nuestros participantes. Creo que la colaboración interna entre los participantes y la organización es, es clave para el éxito de y Gracias, Pablo. Y, y sí, verdaderamente se ha, se ha formado una asociación de, de amigos. Yo, cuando muestro algunos slides de, de PowerPoint hablo que somos una, una familia, No, este, la X ha llegado a eso. Y lo que comentas respecto de levantar el teléfono, enviar un WhatsApp y que otro miembro te este responda o mismo cuando lo hacen con nosotros, es así. Y en el caso de Perú y X, Mira, eh, tenemos a, a Salvador, que es realmente uno de los asociados más inquietos porque anda por todos lados, este, pregunta, se ejecuta, despliega, este, entonces... Salva, salva, compartiros, salva no, compartirnos no, un poco con eh, con tu experiencia, experiencia es en Perú es un IX que nos un, lleva un, tantos un, años como tal vez otros ya, y cómo lo has logrado no cómo ha sido que no en tan no poco, poco tiempo realmente hayas o muestre desde Perú x un crecimiento de tráfico súper importante estamos conmemorando también los 20 años de tiene un programa que Frida, ustedes han aplicado han participado en ese programa. Eh, También, si nos puede contar este un poco. Programa, eh, claro, pues, primero que todo, fría? ¿hay alguien sí, que si sepa mandado, lo que es Frida? Oh, ¿Cómo hacemos uh, ahora? Vale. No tenemos tantos, no tenemos tantos <risa> <obsequios>. <risa> El primero que llega primero al que micrófono. Que llega hay el premio móvil. por si <risa> acaso. <ese> <así risa> que... Hay un premio aquí para quien dice lo que es Frida. A ver, alguien al micrófono. de los que aquellos que levantaron la mano. Bueno, al, al micrófono que está el aquí en el pasillo, alguien que sepa que es Frida, o ahí hay otro micrófono porque, también, no tengan... Eh, ahí eh, tenemos eh, un voluntario. Buen bueno, aquí tenemos un sí. voluntario, sí. Carlos, de Honduras. Ah, Frida, yo de he eh, empecé yo a conocer, Frida, a, comecei, yo comecei a, a, conocer Frida a Frida, hizo una aplicación hace como 6, 7 años, seis o es, siete el años es el Fondo de Inovação para Latinoamérica, para Latina, y fue muy interesante desde que... A través de haber encontrado Porque Frida, eh, encontré encontra Lacne y ahora. Sí, por eso estaba aquí. Muchas gracias por contarnos la que es eh, para nosotros ha sido algo muy importante poder eh, participar desde el comienzo con con, con la eh, poder también entender que nosotros creamos ecosistemas de interconexión, no solamente de redes, también de personas. ¿no? Eso es una cosa bastante importante de mencionar. Eh, nosotros, como decía Gabriel, somos un punto de intercambio bastante nuevo. Eh, llevamos desde el año 2019 en, en Perú. Partimos en Lima y eh, desde el día cero nos, nos enfocamos no solamente en permitirle a los operadores grandes conectarse, sino que también a los pequeños y también a las redes de contenido. Y eso creo que ha sido una de las cosas que nos ha permitido bastante eh, crecer y también ayudarle a muchos ISPs pequeños que son informales o que quieren informales a poder justamente dar el salto, a dar el salto con buenas prácticas, que se hagan el tratamiento como corresponde eh, y que se atrevan a también mostrarse al mundo, ¿no? Porque ellos son usa, importantes, que son, son quienes lleven el Internet, Internet a los lugares donde no llegan los más grandes. Los y eso, eso para nosotros no han sido, yo creo, que nuestros, nuestros aliados más importantes en poder, poder lograr que el punto de intercambio de, de, de Lima haya para crecido para bastante. Eh, y desde que nació eso, también siempre nos llamaba la atención es cómo logramos también que las redes más pequeñas que no tienen redes de transporte nacional puedan hacer intercambio de tráfico. Y ahí intentamos de mil maneras, tratamos con, con muchos operadores, ver quién podía hacer colectividad para para esa conectividad para que esas redes se conectasen de manera directa, que pero lo vimos muy difícil. Y finalmente terminamos difícil, diciendo: terminamos Vamos con otra, diciendo, oh, vamos otra estrategia. Otra si estrategia. Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, creo que sí Así es. Tratar de entonces, si no pueden conectarse esas redes a un punto de intercambio, en nuestro caso en Lima, lograr crear puntos de intercambio en otros lugares. Y ahí justamente nació el proyecto de Arequipa, que fue donde primero salimos de la capital. Eh, tenemos ya alrededor de 10 y, miembros y, que están y, conectados allá, y, y, y luego de eso nos dimos cuenta que hay una interés, un gran interés en estos pequeños interés de interés de de operadores en poder intercambiar poder tráfico, tráfico, porque justamente ellos ven todo el ahorro de la, la, la ancho banda. banda. Pero, Pero también vemos que hay interés de parte de los operadores medianos, interés porque ellos quizás tienen redes de transporte y pueden mover una gran capacidad, y enteras de capacidad. Pero la única forma de poder enfrentarse al tema de la latencia es hacerlo de manera local, y ahí yo creo que lentamente. Más lentamente de lo que, más que me gustaría, han estado gustaría, viendo también los operadores eh, más grandes el los, beneficio los de eso, el beneficio de poder inter, interconectarse de más que a un único punto de intercambio, de poder ver también un, diferentes puntos de intercambio de en otros lugares que les permitan, y uno, poder reducir el tráfico, bajar la latencia y también tener resiliencia. Hoy en día en América Latina, en muchos lugares tenemos puntos de intercambio en las capitales, pero no hay en otras ciudades y si algún desastre natural llega a suceder o algún fenómeno así, se Pone la infraestructura de Internet de todo el país. Y hoy en día, que todo está tan eh, dependiente de Internet, yo creo que tenemos una responsabilidad de hacer una red más resiliente. Y ahí, justamente, el, la idea de nosotros de poder crear un intercambio, intercambio en, en todo Perú, eh, sabe, desde el comienzo, como les comenté. y cuando vimos la oportunidad de que se abrió el programa Frida, dijimos: Se la oportunidad de poder acelerar esto. Y veamos las más ciudades. Y hoy en día estamos abriendo Chiclayo, ya en el norte de, de Perú, casi 800 kilómetros al norte de Lima norte y también eh, Cusco, de Lima, que no, no, probablemente de Lima, la mayoría conozca por Machu Picchu, que cerca, Machu Picchu o sea, el, el, el monumento histórico que está, que está cerca. Y queremos justamente ayudarle a esos operadores, no solamente los, no los, pequeños, los pequeños, sino que también los medianos que puedan conectarse ahí, para que, que puedan hacer piring y también crear un ahí, internet más robusto que en el país. Eso yo creo que es una responsabilidad que todos los que estamos acá tenemos y que yo creo que también invito a los operadores más grandes a que se abran a la posibilidad de no solamente porque están en un lugar principal, estar conectados ahí, sino que también ver la ventaja de interconectarse en ciudades secundarias, porque realmente es una gran oportunidad, latencia, y también se parte de una comunidad que está creciendo especialmente con las redes de 5G, las redes de FFTH, aunque tengas un tremendo pacto nacional para lograr que la latencia que están desarrollando esas redes de acceso tenga un impacto real en los usuarios, necesitamos acercar la interconexión lo más cerca posible, lo más local. Y para nosotros ahí, Frida, nos ayuda Muchas eh, gracias, Salva. Obrigado, realmente Salvador, una, una gran realmente experiencia una gran en poco, experiencia tiempo, en poco de, tiempo de, de, de elogiar. Y vamos Algo ahora eh, al vamos punto ahora de ahora intercambio de tráfico local, local el de Bolivia. El de Bolivia. Y tenemos a Carlos, y tenemos Sanabria, Carlos quien, Sanabria, quien lo lidera. Que lidera. El surgimiento de, de Pit Bolivia. Es, es particular porque ha sido impulsado, parte, sí, a través fue de una especial, regulación. Fue por y regulación. Y a partir de, de ese momento, bueno, de ese has, momento, has lidiado con distintos estadios en ese, en ese punto de intercambio de tráfico, hasta recientemente poder mostrar estadísticas muy interesantes respecto de la adopción de IPVC y de RPKI. ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa historia del PIB de Bolivia desde su surgimiento hasta el día de hoy de, con, con este, llamémoslo, con Éxito en, en estas métricas que a no sabíamos Bueno, buen día a todos. Gracias, no, todos muito obrigado, bueno, la, la historia del PIB Bolivia, Bolivia es compleja, es un ¿no? De PIB eh, Bolivia, Bolivia hablábamos del punto los de intercambio de tráfico boliviano. De se hablaba en el año 2001. En la ley 164 del 8 de agosto del 2011 y ya salió una obligación, un, una obligación para hacer el intercambio de tráfico de manera local. ¿no? Posteriormente, ya el año 2013 salió una reglamentación a través de un decreto supremo que es el 1391. Ahí ya daba algunos lineamientos de cómo tenía que ser el punto de intercambio de tráfico. ¿no? Y finalmente, eh, en la resolución ministerial 62 del año 2013, que se llama Un Título Medio que es el Reglamento de Interconexión y Uso, fala, y uso compartido de Infraestructura. Y uso compartido Entonces, a partir de ahí ya se daba a el, el lineamiento ahí, general lineamiento para, ir, para hacer un plan, para un plan de implementación. ¿no? El ya en agosto del 2013 ya se, ya salió una resolución del regulador donde ya se establecía eh, el, el, cómo iba a estar la asociación de Bolivia. La, la primera resolución de hecho que da, le daba al, al, al gobierno, al Estado boliviano, dos tercios de la, las decisiones del, del, del, del punto de intercambio de tráfico. ¿no? Entonces desde ya el 13 de noviembre del 2013, eh, en uno de los proveedores de Internet, ya con la ayuda, la ayuda de, de, de iso internacional, internacional, colocamos el, internacional. el primer switch que estaba en uno de los PCPs, como les mencioné. Obviamente eso provocó ICPS, como, dice, que, como que una zoncha, de manera de que... Eh, el, el, el pitch se entiende que tiene que ser un lugar totalmente neutral. ¿no? Entonces, a partir de, de, de 2013 hasta el 2016, o sea, vale decir una cosa de tres, cuatro años, estuvimos en temas de recursos de revocatoria, recursos jerárquicos y bueno, todo el papeleo administrativo que hay en este país. Y bueno, finalmente el año 2016 ya se tomó la decisión de que teníamos que encontrar un lugar neutral yo para entonces trabajaba en el regulador en el regulador he trabajado por una cosa de 11 años lo convencí al director ejecutivo de entonces de que el ATT, el regulador boliviano es como que sea nuestro, nuestro host ¿no? entonces a partir del 2016 entonces el, la infraestructura del punto de intercambio se encuentra en el regulador ¿no? eh, para entonces para el 2016 era una era una interconexión, un punto de intercambio que era una especie de full mesh, ¿no? O sea, todos contra todos, ¿no? O sea, como que la, la, la administración del punto de intercambio era como que muy complicada, ¿no? Ya, bueno, después de eso, el año 2019 eh, logramos sacar una personería jurídica. Yo, para entonces, ya estaba fuera del ATT. En 2020, ya se, el directorio del PIB Bolivia, que, que ya era de propiedad de los, de, los, de, los, de los proveedores de Internet bolivianos, tomó la decisión de hacer una contratación de un, de un responsable del, del punto de intercambio. Entonces, yo desde entonces agarré ya la posa del punto de intercambio del tráfico boliviano. Y a partir de eso, bueno, hemos ahí, ido en colaboración con, con en las organizaciones acá organizaciones, amigas y, y bueno, lo que hemos logrado lo que es, es, por ejemplo, en octubre, en octubre del 2020, de octubre de 2020, aparte de los 12, de de 2020, de los 12 de sistemas autónomos que estaban autónomos conectados, conectados directamente, directamente, hemos ido agregando a todos los los demás sistemas autónomos del país. ¿no? Autónomos lo que, del que hemos hecho país, es básicamente una cooperativa, por ejemplo, en el, Bolivia, cooperativa COTAP, en el sur de Bolivia, que se llama COTAP, Su proveedor de Internet lo que, que hace es anunciar los precios de, de ellos de manera que el tráfico de que de el tiene origen y destino nacional, destino nacional ya no salga ya no de las fronteras, nuestras fronteras. ¿no? ¿no? De hecho, que el punto de intercambio, cuando agarré el punto de intercambio, teníamos alrededor de una de dos gigas. Ahorita estamos por encima de los 21 22 gigas, hemos crecido como 10 veces, pero es un pasito que estamos dando. ¿no? Respecto a lo que comentaban, por ejemplo, en, el, en la adopción del tema del EPKI, el pit bolivia se ha vuelto una especie de pulga en el oído, ¿no? como que Íbamos ISP por ISP, organización por organización. Hace año y medio teníamos una adopción de RPKI alrededor de 43%. Ahora esa cifra estamos más encima, cercanos al 96%. ¿no? Y eso básicamente es de que ustedes, como ven, no solamente intercambiamos bits, ¿no? O bits por segundo, ¿no? Sino también intercambiamos experiencias, intercambiamos. Eh, metas, objetivos, eh, capacitaciones, conocimientos ¿no? y a nivel de IPv6, por ejemplo, también este año con la colaboración de la gente de LACNIC pudimos lograr implementar a través de un taller de tres sesiones y al final de la sesión lo que hicimos es lograr implementar el IPv6 en, en, en, en el punto de intercambio. ¿no? Actualmente ya hay cuatro proveedores de Internet que hacemos intercambio de tráfico a través de el tipo de... Espero que te interrumpa para, para hacer una consulta porque ese dato que le de, de, de, de, de RPKI muestra justamente de RPKI la importancia del DXP y de una técnica una que, que más de da, a, más a, da más seguridad al pero que beneficia que a toda beneficia la internet del país porque pasaron del 43 al 90, bueno, el 43% de opción al 95%, pero en toda Bolivia haciendo una actividad toda, de una actividad de RPKI en el de, de de RPKI y, ¿y por qué no se Bueno, porque se da un efecto cascada de que los miembros del IXP lo de adoptan en su red. entonces pasar del 43 al 95% de adopción de ROAS en el país se da a raíz de, de, de las un poquito más de las actividades que Sí, o sea, lo interesante sí, es de que como, como mencionaba como Pablo Ruiz Díaz de, de, de, de, de, de, de, de, de Panamá. Por ejemplo, hablamos con gente de México, ¿no? con, con, con Lixi de México. También hablamos con el CRIX de Costa Rica. Pero digamos como que se va creando una comunidad ¿no? y esa comunidad lo que hacemos es como que nos, nos apoyan continuamente. Hemos hecho, por ejemplo, talleres grupales, con varios ISPs para que, por ejemplo, decirles que Presento. necesitamos que Hola. saques tus si no puedes, te apoyamos. si puder, a Y bajo apoya. esa lógica, digamos, algunos lógica, han, han ido cayendo, o sea, cayendo, entre comillas. Entre y, y finalmente, por ejemplo, a los, que, a los que se resistían, lo que, que hemos hecho ha sido hacerlos, hacer talleres individuales con, cada, individuales con cada ISP, con, cada ISP con, con el objetivo de que, por ejemplo, que todos todas sus bloques de perfil, ya sean las 21, o 22, y obtengan su certificado ROA, lo mismo hemos hecho en el tema Sí, ¿no? La cosa con y no nos hemos quedado solamente no en eso, ¿no? porque hemos hecho eso por ejemplo, hemos organizado un taller para la banca nacional. Para los hemos hablado con la gente de la Asociación Falamos de Bancos Asociación Bolivianos. De ellos bancos nos han apoyado en esta actividad y hemos logrado de que, por ejemplo, al menos dos y entidades, la ASIC, que es el regulador de, regular, de la banca boliviana, y uno de, de, de, de, de, de los bancos, bancos ya han obtenido su certificado O sea, estamos a un pasito de que Entonces, nuestro país tenga un despliegue de RPKI, de llegar al 100%, que era uno de los objetivos institucionales de Bolivia. Muchas gracias, Carlos. Obrigado, Carlos. RPKI, ya alguien respondió. Manners respondieron, negro la Roa, nadie. X, entonces X, no me han preguntado. ¿Alguien sabe lo que, sabe significa, lo que Roa? significa Roa? Sí, pueden levantar la mano acercarse al micrófono. Si no, pregunto yo. Javier Galvez. Por favor al micrófono. Por gentileza un micrófono. Hola buen día. Eh, me parece que es eh, Rua, acho recursos. Que uh... recursos... Oh. Es es una autorización, de, autorización recursos. de recursos. Eh? Gracias. Gracias. Gracias Javier. Gracias Carlos, Obrigada, me gustó lo que has dicho, de la pulga en el oído, eh, eh, falou, es, en muy gráfico um, y lo asocio un poco con la actividad de Carmen, la, Carmen la veo también una actividad actividad como una pulga en el oído en lo que, Carmen, que, en lo que tiene que ver con la creación cosa, de, de comunidad, encontrar, de encontrar de sinergias, encontrar sinergias eh, esa actividad que desarrollas en México, en Yucatán, propiamente dicho, que es uno de los puntos de intercambio de tráfico, creo que el más joven de toda la región, es, que, que lo hace, como, ¿Cómo ¿cómo se ¿cómo ¿cómo se Bueno, pues muy, muy buenos días, espero que todavía estén, estemos, despiertos. Espero que espero que estemos despiertos. Que que estemos por, por la verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿cómo podemos? Lo primero que tenemos que hacer es que todos ustedes hemos compartido, que hemos utilizado entrenamientos especializados, que necesitamos esa comunidad que construimos ecosistemas, que los puntos de intercambio estamos clasificados como una estructura clave para el desarrollo de Internet, y que tenemos la maravillosa tarea de, y desafío de construir ecosistemas tal como lo han compartido desde el inicio de este panel. Pero esto, ¿cómo lo tenemos o cómo lo podemos hacer? Obviamente necesitamos de la participación y la sensibilización de los actores claves de los que necesitamos aglomerar para construir esa poder el sistema para local, ecosistema de pero lo tenemos que vamos a hacer de la mano de, la mano de, de ustedes, de los expertos, los de nuestros colegas, de y... nuestros colegas, de porque, porque todos perseguimos ese mismo, todos social, ese mismo construir objetivo construir y desarrollar construir un mejor, mejor ¿Qué lo que hemos hecho en lo que lo que es fue, No es Carmen, es una comunidad, una, hasta les voy a ir mencionando, una una, una, a ir mencionando un poquito como un parte un poco, de la historia, ¿no? Pero, somos, historia, pero somos, parte, somos muchas, muchas, muchas personas, personas y eso es lo valioso. Creo que igual Alejandro Guzmán lo mencionaba en inicio. las comunidades estamos formadas por personas, lo mismo mencionaba Gabriel. Y en lo que hemos hecho es pues tratar de estudiar cómo orquestar esas acciones para, ver cómo para ir construyendo poco a poco ese ecosistema y utilizamos tres acciones. Nos enfocamos en acciones muy específicas, en muy específicas para construir la infraestructura, para para construir infraestructura con cada una de las características que nos han compartido que colegas, que no nos nuestros colegas, con todo lo que nos acompaña y puede apoyar, en este caso apoyar, la alianza que hay entre Internet y la pero también hay otro eje muy importante es la construcción de la comunidad y ahí no me voy a solamente en solamente la comunidad. Y también, igual, hacer comunidad a nivel nacional y también, igual, sentirnos parte de una gran como la, la familia de América Latina que nos aglomera a través de, de, de la familia. Y otro eje muy, muy, muy importante. Es una no las, cuestión, capacitaciones. La gestión, las ¿De capacidades. ¿cómo otro hecho ¿De dónde aprendemos, aprendemos de estos eventos? ¿Aprendemos de las conversaciones que tenemos en nuestras reuniones? frecuentes, cuántas? podemos hacer? Igual como tenemos una llamada, tal como lo tenemos que hablar Carlos. Sanabre, de repente, Carlos nos hemos tenido que nos tenemos, tenemos a apoyar que nos de, de apoyar de nuestros en nuestros colegas. Bueno, entonces, para poder construir, ahorita para me voy a, de los tres ejes que les dije, infraestructuras, comunidad y infraestructura capacitaciones comunidad o entrenamientos, de entrenamientos, de entrenamientos, como igual le, le decimos, solamente me voy a enfocar en pero la de, de, comunidad, de la la comunidad y luego de ir aterrizando bueno, la Bueno, entonces, para poder construir la comunidad, comunidad no olvidemos a la las personas, que pero tenemos que generar un ambiente de confianza. Y eso es lo que cuidamos en el día a día en X, en el YXP en y y cuidando lo que nos es lo que comentan. Esos talleres de tutorial de piring que se empezó a tomar desde el 2017 de no fueron en vano, Chicho, 2017, ni Arturo Servín, donde no esté, ni no tampoco Christian. Han servido Entonces, iglesia, entonces el volver a leer esos slides, leer generar esos slides, confianza, intereses en común, es algo que se nos va grabando, lo vamos saqueando en la historia. Entonces, desde la etapa temprana de este punto de intercambio, entonces, Lo que hicimos fue solicitar apoyo y guía a nuestras, apoyo a nuestras, en este caso, a Internet Society. Y a la gente muy activamente, este caso, y siempre inicio, escuchando Cristian, cristian siempre orientándonos, también igual de LACNI, pero es un porque no somos profetas en nuestras casas. Entonces, tiene no que venir profeta, alguien, de alguien de que nos pueda apoyar y que digan, que bueno, afuera que de nuestra región, afuera del sureste de México, y los puntos de intercambio no los definen. Y entonces genera, ah, bueno, no me está tomando el pelo no, no Entonces, me está tomando el pelo Gilberto está, o cualquiera, ¿no? Uh, por cierto, aquí está mi colega Gilberto. Sí, le un gran saludo. Uh, bueno, esa es de, los, de las cosas uh, que vamos un, logrando. Un, como, de, como de cosas desde que vamos van, van llegando otros colegas? Igual hay otro tú asociado con otros. Y de tú ahí, tú ahí tú con nuestras comunidades, comunidades, después de este respaldo con nuestra comunidad local, hemos ido construyendo una con el gobierno municipal, con la Cámara de Empresarios, de con la Universidad, que es muy importante para aportar conocimiento de los proveedores de Internet. Fuimos creando internet, esa primera comunidad. Y de ahí esa empezamos, a de trabajo, empezamos a, a generar mesas de trabajo, agentes comunes, identificar a cuáles son común, nuestras realidades. Y Entre y las primeras realidades, realidades es que, aún es que, así, la, confianza, la de de confianza, confianza de esa primera de esa comunidad que se formó, no teníamos, formada, tanto teníamos tanto conocimiento ni tanto expertise de cómo construir el punto de intercambio. De ahí que nos acercamos en inicio de la pandemia, que es ahí donde nos agarró la conformación de esa primera comunidad de asociados. No tenemos el apoyo. A, a, a, a la TX a través de Gabriel de, de hicimos, cinco, socios, sesiones, cinco, sesiones hicimos que cinco sesiones necesitamos por favor y, estos cinco con, temas con, un, con de un, track sabes, un track una vez al mes y de ahí luego ya de la mano en este caso con Mauricio Viedo empezamos con, con el comité Mauricio técnico que, que lidera con Gilberto Burgos, Burgos empezamos a construir cómo iba a ser el inicio de operaciones pero subiendo siempre a la comunidad técnica de ICI pero también igual que informando a todos los tomadores de decisiones. Hoy en día Hoy eh, la hoy. verdad es que no ha sido un Le camino fácil, eh, fue fácil. El, el, el trabajar en comunidad no solamente y local, y sino en igual a no nivel eh, local, eh, latinoamericano. El, el latinoamericano, nos ha, nos ha permitido eh, enfrentar desafíos, desafíos retos. Ahora estamos un eh, poco y, y ahora sí aterrizando si ya con ya el, ya el tema de... de que, de entrenamientos. Los estamos entrenamientos. haciendo ahora sinergias, con organizaciones, haciendo sinergias acorde, con organizaciones nacionales, con la comunidad de los pequeños, de, los pequeños de México, IASPES conocida, de México, conocida de México, como con la, con la MX, otro organismo AMX. que aglomera a grandes participantes, como para poder igual identificar cómo podemos aceptar a esos pequeños y Y no entendemos, hacemos una agenda en común, pero atendiendo en que es una sola comunidad, cada comunidad, universidad, pequeños o los que ya van en un caminito más maduro como los que ya tienen recursos de internet y ya están haciendo intercambio, que ya hacemos agente y por ejemplo, para la comunidad de ICSI, ahora el desafío y el compromiso de, de poder afrontar juntos, el desafío juntos, de despliegue de intercambio 6, el de, que, que, de, seis, que, de que, seis, que los demás operadores de red que ya forman parte de ICSI forman parte de MANER. Obviamente pedimos el apoyo como el MANER Philo desde 2022, que es Mauricio Viedo, y así nos vamos apoyando. No puedo retirar nuestra comunidad, pero tampoco nos quedamos confiados y sin hacer nada, sino que con lo que nosotros ya sabemos, ya sabemos y con lo que hemos aprendido de ustedes, de ustedes podemos generar podemos eventos, locales eventos locales similares, tratamos de replicar, que lo que podemos replicar lo que se hace que en ha el, el ACNI ha y hacemos talleres y eventos que duran una y semana, el de una desarrollo a semana, semana de desarrollo de la de internet, hacemos talleres, internet, y foros, nuestros de en el pero aterrizados a la realidad de más, eh, bueno, de aquí la, me detengo para que si queden unos localidad. muchísimas gracias Carmen y nos unos, unos pocos minutitos así que vamos cerrando el panel con algunas conclusiones los términos que más se han ido repitiendo entre las exposiciones ha sido comunidad, sinergia, y fundamentalmente, y fundamentalmente colaboración. colaboración. Esto quiere decir de alguna manera que de no estamos solos que no estamos y que tampoco sozillos, lo podemos hacer solos. No podemos estamos en un mundo interconectado. Un mundo interconectado. Eh, la colaboración existe uh, tanto existe a nivel local como regional. Como como también global, nosotros, como la QX, formamos parte de la Federación de Puntos de Intercambio de Tráfico y, por lo tanto, nuestros asociados tienen la posibilidad de vincularse con sus pares en las otras regiones, en Europa y en África. En con esto, repito, no estamos solos, y no lo podemos hacer solos. Esto es, es un equipo, es un ecosistema. Comenzamos el, pa el panel con prácticamente toda la sala de pie y esto es lo que, de alguna manera, y de, no de alguna los puntos forma, de intercambio de tráfico que realmente de de trabajan de nuevamente día a día en poder ofrecer una de de mejor, mejor calidad de internet y en lo posible menor costo posible, posible eh, agradecerles dejamos, dejamos un espacio de, de si hay preguntas espacio de un minuto un minuto, un minuto y medio un minuto, si hay pregunta, ahí medio, levantaron la mano eh, ahí levantaron la mano Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos, está? buenos días. Mi nombre es Ricardo Beris, eh, soy de ISP, ISP, ISP en Bolivia. Bolivia. Eh, mi primer LACNIC no, fue el LACNIC, LACNIC 23. Fue, LACNIC 23. Eh, para mí fue mucha información. Eh, información. no llega la primera vez, cuando eh, llega la primera vez, el nivel de entendimiento de conocimiento, quiere, y conocimiento es ¿no? Ya luego uno va entendiendo todo y, bueno, va todo y bueno, para, mí otro, para es que una alegría que se ha hecho ahora en Bolivia. hoy en con Paula, con Cristian, con personas que llevan las que sí. Entonces, eh, muy contento por eso sí, y quiero plantearles una pregunta isso. que Eu creo que es una realidad en Perú, pregunta, que en que Bolivia, en no los países que tenemos Bolivia, una, brecha países que una brecha digital eh, muy grande. Hay que acercarnos é a, a las pequeñas, aproxima, decía Carmen, me parece una bonita su Entonces, eh, para mí es impresionante cómo después de la pandemia muy han subido de cientos de ISP en el ISPs el Perú, Perú, en, en Bolivia, en muchos lugares, en muchos muy locais, pequeñitos muito de gente pequenos, del vecino, de ¿no? El vecino assim, que todos los vecinos le dicen no, yo vos sabes de te tecnología de soldera del Internet la gente quería pasar clases y estos chicos han aprendido a hacer redes, y a poner mi o en YouTube, o de, de repente con lo que le contaba el que, que vende, vende materiales. Que vende y vende materiales y vende esta gente está cada vez más lejos de entender la complejidad que cada, es diversa que cada vez es nuestro en, en, en mundo del en nuestro mundo ¿no? Porque ahora, de porque ahora está más, cada vez el Internet es más complicado. Entonces yo veo que esa brecha crece mientras la tecnología facilita más el acceso a Internet. Y se hace más fácil para la gente común usar para el las Internet. Eh, usar todo lo que es, que es código, e transportes, se hace e más complejo y eso hace que este, este segmento y de microemprendedores que la estén eh, muy, muy lejos de entender todo este mundo. No? Todo Entonces, eh, ¿cómo ven a los participantes? alguna una pregunta abierta a todos. ¿Cómo ven este, esta todos. realidad? Bolivia tiene una brecha muy grande en Internet. Y esta realidad de los microemprendedores, yo les digo, es abrumadora. Son cientos de pequeños. Enormes. que han aparecido centenas, y que están haciendo las cosas pequenos, así a papel eh, y lápiz. ¿no? Gracias. Y ACP que están haciendo todo con papel Gracias. y lápiz. Salud. Sí, claro, sí. Eh, efectivamente, yo creo que, que muchas veces, que son que veces, que veces son las personas que tenían sus cabinas eventualmente de internet, luego se han dado cuenta que pueden Pero darle que internet que de a las, de casas. De internet de las casas, y yo creo que ahí tenemos un desafío que como que comunidad tenemos, como que poder como tenemos que poder hacer esa transferencia de conocimiento, porque finalmente ellos que conectan a las personas que no están conectadas, y ellos realmente tienen todo el espíritu, tienen todas las de, de las personas que tenemos un poquito más de experiencia y que, que tenemos de un deber de poder ayudarles a ver cómo, finalmente, si ellos son exitosos. Hay más gente que está en internet. De, Entonces, tenemos, que ahí, a internet. No tenemos que ayudar ahí. Justamente yo creo que todo lo que es LACNI con las charlas ayuda muchísimo. Hay los puntos de intercambio. Nosotros tenemos un rol que está cercano a ellos. Igual nos mostrarles cómo sacar su ASN, cómo poder utilizar BGP, cómo hacer una red. Y yo creo que son realmente. Es un lindo tiempo para poder renacer. BGP es un pequeño. Y muchos de ellos en las zonas más apartadas. En Perú le llamamos los conos. Afastados, no período a gente domina as companhias que são fora da comunidade, onde não tem urbana, em nome né? de terra. para as ruas, são e apenas estradas de chão. e Eu gosto de denominá-los porque são aqueles que estão no dia a -dia, dia, -dia, dia, dia com uma escada, com, para uma subir, dia -dia, com uma subindo para, para conseguir colocar uma fibra, para colocar uma janelinha, se e são os que estão levando internet para locais onde atualmente as pessoas não estão conectadas e eles estão conseguindo fechar essa as digital. Gracias, Salva. No sé si vamos cerrando entonces, eh, Nacho, tenés el vamos no sé si hay alguna pregunta. Una, no una hay, no hay ninguna pregunta. Pero vamos una, si una pregunta si realmente muy breve porque muy ya sobre eh, eh, el tiempo. Sobre el cierre. Ya estamos de eh, buenos días. Como Buen día. Carlos, no me acabo le agradezco su participación. participación. Muy corto. Es bien eh, breve. Eh, en Bolivia, Bolivia no existe un cuarto operador. No cuarto operador. ¿Por qué? No sé no si lo saben, si pero en sabes, otros, países hay otros, otros, otros países hay otros operadores. La regulación en la el país limita, país no permite. Limita. El Estado no está permite, presente Estado acá, está, está, la, DC, presente, está en la está la el Ministerio Entonces, estamos hablando de que, estamos los hablando que los que pequeños, medianos, microempresarios están, tienen que buscarse por donde ir. Nosotros les pedimos el apoyo para ustedes, hacia nosotros. Porque, Porque se necesita interconectar, se necesita que, que, las que las empresas que están empresas ahora aquí que en Bolivia permitan en porque permitan, hay empresas transnacionales y empresas que, no están, empresas que no están permitiendo interconexión Y eso la verdad y está perjudicando no, no solamente las no empresas, empresas a la población. A estamos hablando de personas de então, escasos recursos, personas que vienen de áreas urbanas, alejadas de urbanas áreas rurales. Urbanas, entonces, rurais, entonces rurais, yo les pido por favor afastados. que conversemos então, que, favor, para que ustedes nos colaboren en ese punto, porque son empresas que vienen de afuera Bolivia y que están sentando. Un, un precedente acá en Bolivia de no permitir de a empresas no permitir interconectarse, que empresas tenemos que estar buscando cómo Temos nosotros salir como adelante. Nosotros. Gracias. Gracias, no sé. oh, Carlos, Carlos, no sé si Hola, Carlos eh, gracias por la pregunta. Carlos, en realidad so en Bolivia, somos en un bolivia son un poquito más de poco, 50, 50, 50, 50, 55 sistemas, sistemas autónomos. autónomos. Como les mencioné, como, como, parte, como de parte de la charla, a, a la fecha están conectados 14, conectados, 14 conectados 14 sistemas autónomos al punto autónomos, autónomos, autónomos, puntos, puntos, de intercambio de tráfico. Por ejemplo, impuestos nacionales que tienen su proveedor de Internet también están conectados remotamente al punto de intercambio. En realidad, digamos, en el punto de intercambio de tráfico, como de fato están conectados 47, 47 de, 50 de 55, 55 sistemas autónomos. ¿sí? ¿sí? Hay sistemas, sistemas autónomos que autónomos no están en uso, obviamente no, usados, ¿sí? Então ¿sí? no son, Pero la mayoría del tema de interconexión en Bolivia la mayoría que pasa por el, por el punto de interconexión, está, está pasando. Muchas gracias, obrigado, Carlos. De... Muchas gracias a ustedes por compartir esta celebración de los 10 años de la QX. Esperamos los próximos 10 años continuar construyendo vínculos, creando más y mejores interconexiones. Y decimos, no únicamente interconexiones para intercambiar tráfico, sino para promover el intercambio de ideas, de mejores prácticas, de experiencia, que de eso se trata. Gracias a todos y cerramos con un video, si puede ser, y un pequeño anuncio a las 18 horas. Eh, X, junto Laki, con LACNOG y con el apoyo de Internet Society, Laki, y organizamos, Laki, Society organizamos, organizamos el LACPIRI Forum que en esta Laki, oportunidad Laki, va a ser modalidad de peer que y peer, and peer and y, y peer, ahí tenemos interconexión de personas con una cerveza, conversar respecto de cómo intercambiar lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias y adelante con el video. Provemos roteamiento dentro da región, facilitamos troca de ideias, experiências e boas prácticas, organizamos un um fórum de peering da América Latina e o Caribe, geramos sinergias con as organizaciones da internet, coordenamos recursos para possibilitar a implementación de novas ferramentas de serviços. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Despidamos con un aplauso, por favor, a todo el panel.